Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Dios que en Jesús de se hace un signo permanente un sacramento del Altísimo esté con ustedes del Evangelio según San Marcos llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo Jesús suspirando profundamente dijo ¿por qué esta generación pide un signo? les aseguro que que no se les dará ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Los hombres de ayer y de siempre pedimos a Dios que nos dé pruebas, que nos dé señales, exigimos signos para creer o para permanecer en la fe. Es evidente que esa súplica constante entristece molesta a Jesús lo expresa sutilmente cuando dice suspiró profundamente y luego les dijo ¿por qué piden un signo? ese suspiro está teñido de dolor hasta de molestia es como si dijera a Jesús una vez más piden signos no les basta con los signos que ya tienen entre ustedes por eso hoy día al comenzar una semana de la mano de esta custodia en las manos también del ahora santo Juan Pablo II nos invita a reconocer ese signo por excelencia. Ahí está Cristo en la Eucaristía, se ha quedado entre nosotros para siempre. Pidamos que nos basten signos así de elocuentes y no vayamos por la vida pidiéndole a Dios algo a cambio para nosotros creer en Él.